Con el inicio del curso escolar debemos elegir la mejor mochila para nuestro hijo. Con la amplia oferta es importante saber cuál es la más adecuada. Las mochilas son mejores que las bolsas cruzadas para llevar libros. En época de crecimiento es fundamental educar en hábitos saludables al escolar para prevenir lesiones musculares y de espalda. El tamaño de la mochila debe ser proporcionado a su altura y la carga no debe superar el 10-15% del peso del escolar. La mochila más adecuada es aquella que presenta correas frontales ajustables, es compacta y con refuerzo lumbar. La colocación de la mochila es importante. Cierra las correas frontales y ajusta la mochila a la cintura y al pecho para que se mueva lo menos posible. Debes colocarte los dos tirantes de la mochila. Cargarla de un solo hombro puede ocasionar contracturas y lesiones. Recuerda cerrar la correa frontal para evitar el movimiento de la mochila al caminar. Tu espalda llevará un peso constante y estable. Las correas que se apoyan en los hombros deben ser anchas y acolchadas. Lleva el material que necesitarás en el día y carga siempre primero lo más pesado. Nunca dobles la espalda para coger peso. Coge la mochila correctamente doblando las rodillas. La mejor mochila la es aquella que se mantiene estable y cerca del cuerpo, con refuerzo lumbar y correas delanteras. Pero recuerda que hacer ejercicio es muy importante. Tu espalda te acompañará toda tu vida. Cuídala.